Samán de la Suerte, su de fortuna te cubrirá. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 72-17 de Samán de la Suerte para hoy martes 9 de mayo. Nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ahora, en el departamento del Cauca, apueste el Samán de la Suerte en acertemos su red y super Heroes. Muy preparados todos los apostadores porque ya estamos a punto de conocer el resultado ganador y es el siguiente. Mucha atención. 5, 3, 0. Tres, verifiquemos juntos el resultado ganador. 5303, 5303. Delegados, ¿correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte. Feliz tarde.